Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenido a mi espacio de coaching con Hugo dentro de esta plataforma de patreon.com Este es un video que está relacionado con un posteo que lo hice por escrito que es el posteo número, y te lo leo porque la verdad no lo recuerdo es el posteo, lo leo acá en la computadora, es 3851-3262 Si vos pones patreon.com barra post post Barra 3851 3262, vas a encontrar el posteo escrito. El vídeo lo hago porque en pocos minutos puedo incluso ampliar información sobre eso, o para las personas que no les gusta leer y lo quieren en video. Entonces, el vídeo este está relacionado con ese posteo, y ese posteo habla sobre la resiliencia y la invariabilidad, o la relación entre las dos cosas, o las dos cosas al mismo tiempo, o por separado, o una sin la otra el tema es que en estos últimos años, que vienen más de la mano, si se quiere, de las organizaciones, que se hablaba mucho de resiliencia, de cómo las empresas eran resilientes, cómo podían adaptarse y cambiar ante los nuevos mercados, la globalización, los cambios de moneda, las exportaciones, lo que fuese que a la empresa le estaba pasando, lo que a la organización le estaba sucediendo. Esto después se llevó y se lleva al día de hoy, por suerte a las personas, a lo que a nosotros nos pasa al momento de sobreponernos y de afrontar un cambio, que es básicamente la definición de resiliencia. ¿Sí? Es cuando afrontamos y cómo nos sobreponemos a esos cambios. ¿Por qué estas dos partes? ¿Por qué la resiliencia y la invariabilidad? Son como la contracara. ¿no? Digo, por un lado tenemos la capacidad de afrontar y sobreponernos, la capacidad de adaptarnos, que sería la resiliencia. Y como contracara de ello es la variabilidad, que no siempre tiene por qué ser, eh, si se quiere, como inconsciente. Hay veces que uno elige no variar, elige variar. Digamos. La idea eh, de estos videos es que desde el coaching, desde lo que yo conozco de coaching, como coach profesional, como mentor profesional, es acercarte eh, ciertas... Eh, a ver cómo, nosotros le decimos herramientas, pero son como tips y se quiere como para que tu vida, tu cotidiano, sea con mejores niveles de bienestar, de salud y de, si se quiere, progreso, de, de sentirte mejor con lo que estás haciendo emocionalmente incluso. Entonces la idea es poder acercarte lo que el coaching a través de una sesión de coaching, esto no es una sesión de coaching, sí, simplemente traigo ciertos tips que aparecen a veces, o que nosotros desde el coaching podemos distinguir, y llevarla a la vida cotidiana. Entonces, hoy puntualmente es el coaching, para tomar el tema de la resiliencia y la invariabilidad, y poder conversar unos minutos sobre este tema, y cómo la resiliencia te sirve o no, a tu propia vida, te sirve o no a tu cotidianeidad, te sirve o no a los proyectos que vos tenés. ¿Y por qué te digo te sirve o no? Porque mucho, mucho marketing se hace sobre la resiliencia en cuanto a que todo es bueno y que hay que ser resiliente. Y es verdad, en algún punto es verdad, es necesario cambiar, es necesario estar adaptándose a los cambios. ¿Por qué? Porque la vida va variando, todos vamos como cambiando, Vamos modificando ciertos comportamientos incluso. ¿Para qué? Para poder adaptarnos al día de hoy, digamos al cotidiano que te toca. ¿Y, ¿Y por qué digo sí o no? Porque posiblemente también exista la otra posibilidad de que no varíe. Veo que vos no quieras cambiar. O algo que no puedas cambiar. Entonces, las dos cosas son importantes. Posiblemente la resiliencia tiene como más marketing y está más en boca de todos. Eh, más en boga el tema en sí mismo y la invariabilidad tiene como menos prensa, ¿no? como diciendo: ah, no, si sos inflexible, entonces yo como una persona inflexible, no sé, no puedo trabajar, no puedo hablar, no puedo conversar. En algún punto también es verdad, no es que no, eh, lo que sí hay que hacer un trabajo, si se quiere, como interno. Para eso están las sesiones de coaching, incluso eh, para ver hasta qué punto vos, en algún aspecto en particular de tu vida, en algún aspecto particular en cuanto a ese aspecto de tu vida, y a su vez en relación a X persona, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿eh? no solamente son los aspectos de la vida, y cuando digo aspectos de la vida puede ser lo laboral, eh, financiero, social, familiar, amoroso, digamos eso nosotros definimos como aspectos de la vida, y al mismo tiempo eso en relación con alguien, o con un grupo de personas, o en alguna circunstancia en particular, o en algún momento en particular de tu vida. sí Entonces, el tema de resiliencia que hoy está muy de moda y todos están hablando que es necesario ser resiliente y hay que ser resiliente todo el tiempo, también hay que poner atención a que no siempre es bueno. Eh, en el uso está bien y en el abuso ciertas complicaciones siempre nos traen. Entonces usar ciertas cosas está muy bien y es necesario ahora, abusar de ciertas cosas por lo general y así lo dictan digamos las estadísticas si se quiere eh, no siempre traen los mismos resultados y de hecho por lo general traen resultados desfavorables o resultados que no nos benefician en lo emocional en la salud, en las relaciones incluso eh, emocionalmente eh, hay ciertas cosas que en el abuso nos hacen mal nos sentimos mal y acá eh, con el tema de resiliencia también puede pasar esto. De hecho, está pasando en algunos casos, no, no es para todas las personas ni en todos los momentos, pero a veces esa, esa capacidad de adaptación se transforma en una sobreadaptación. Y la sobreadaptación termina siendo contraproducente para la persona, contraproducente para vos, para mí, o para, para quien sea que esté sobre adaptándose a algún, a algún aspecto en particular o algún cambio en particular a ver eh, si se quiere desde la física o de la mecánica eh, por ejemplo una cosa es ser elástico y otra cosa es ser plástico que tiene un poco de relación esto con la eh, resiliencia y la invariabilidad nosotros podemos ser elásticos y está bueno y el plástico es lo que se supone que a ver, por definición, lo el elástico vuelve a su, a, a su forma inicial, ¿sí? Se puede modificar y vuelve a su forma inicial. Y lo plástico se modifica y queda modificado. Por ejemplo, desde la neurociencia, nuestro cerebro se ha comprobado que es plástico. Porque se va modificando a medida que uno va aprendiendo. La resiliencia puede ser una capacidad de adaptación, con lo cual hay un, un cierto nivel de plasticidad. ¿Sí? en nuestra persona, en nuestras emociones en nuestros conocimientos, en nuestra forma de hacer las cosas ahora, si estamos todo el tiempo modificándonos llegamos a un punto, o, o puede ser que lleguemos a un punto en donde perdemos la forma entonces, que sería como el abuso, ¿no? Digamos, si abusamos de la resiliencia podemos llegar a perder una forma y dejamos de ser quienes somos esto no estoy diciendo que pase siempre, estoy diciendo que eh, la posibilidad existe de una sobreadaptación, la posibilidad existe de que la resiliencia en ciertos puntos y en ciertos niveles o extremos de uso pase a ser un abuso y este abuso nos lleve a que nos genere malestar, digamos que esta sobreadaptación y esta capacidad permanente de, ser, de estar adaptándose no sea algo positivo para lo que vos quieras como proyecto puede ser que ese proyecto no se concrete porque te fuiste modificando en el camino en ese transcurso de tiempo te modificaste tanto, tanto fuiste de plástico, ¿no? si se quiere fuiste modificándote tanto que para cuando llegas al punto, digamos, al límite de tiempo digamos un año por ejemplo, eh, no te sirve porque estás totalmente modificado de lo que fue en un principio... O de lo que eras en un principio, el momento de plantearte ese proyecto, y el otro extremo también existe que es la invariabilidad. Ante la invariabilidad, podemos tener eh, como definición, si se quiere, la incapacidad de modificarse o la capacidad de resistirse a una modificación también. Y en esto, si yo te puedo definir, eh, a ver, por ejemplo, no sé, un vidrio, un cristal es casi invariable, digamos, donde se modifica un poquito más de lo que está como estipulado o lo que resiste el material, se quiebra, se rompe. Y tampoco es sano, digamos, si nosotros nos volvemos invariables, lo mismo. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Entonces, podemos usar el concepto de invariabilidad para ciertos aspectos de nuestras vidas, ciertas decisiones, el trato con ciertos... Eh, con ciertos trabajos, con ciertas personas, en, ciertos, en ciertas circunstancias o en ciertos ámbitos, somos invariables. En otras cosas te podés adaptar. Entonces, la idea es que en este video te sirva para que Para empezar a poner mayor atención a qué cosas, qué aspectos de tu vida, en qué lugares, con qué personas y en qué momentos de tu vida te sirve. O te trae mayor bienestar mayor beneficio si se quiere desde lo emocional desde lo psíquico de lo físico tu salud incluso el poder adaptarte y que tanto no y que tanto posiblemente ante cierta circunstancia con cierta persona en cierto momento sea necesario no variar quedarte como sos lo que decidiste lo que pensás sostenerlo y no variar esa posición más allá que hoy tenga mayor aceptación la resiliencia y la adaptación y no tanta aceptación el que uno sea invariable lo que sí hay que tener en cuenta y esto cada uno lo evaluará vos lo evaluarás desde tus propios valores desde tus propias necesidades desde tus propias circunstancias qué cosas necesitas cambiar qué cosas querés cambiar qué cosas podés cambiar ¿para qué? para lograr lo que vos querés ¿y qué cosas? no vas a cambiar no querés cambiar o no podés cambiar el no poder sería el menor de los problemas si se quiere llamar problema ¿por qué? porque llegado el caso que vos no puedas pero si quieras podés pedir ayuda por ejemplo podés eh, no sé tiene que hacer un cambio en tu familia de lo que sea podés pedir ayuda a alguno de los integrantes de tu familia para que te para que colabore para que te ayude a lograr ese cambio en lo laboral podés pedir eh, un, una ayuda a un compañero de trabajo a un jefe sí y así con todas las cosas que vos no puedas pero si sí quieras entonces la invariabilidad si sí es posible también llevarla a un lugar a un espacio eh, o a un momento de tu vida que se transforme en un y esto te sirva a o para lograr lo que vos querés y también lo, lo inverso si sos muy adaptable a todo, todo el tiempo, puede ser que eso no te esté ayudando a lograr el objetivo que vos querés, al cambio que vos querés, ¿sí? Entonces la idea es que en estos videos eh, poder llevarte ciertos conceptos de coaching que hagan que tu vida, tu cotidiano sea más saludable, más clara, que te sirva a vos para lograr claridad en tus decisiones, en tus reflexiones, en tus pensamientos, que logres claridad en la forma que querés poner en práctica ¿sí? esos cambios, que logres claridad incluso en tus objetivos, en lo que vos querés lograr con vos, con tu familia, con tu trabajo, con tus relaciones y eh, en este caso, que este tema es de la resiliencia, tener en cuenta que hay un uso y también puede haber un abuso. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos abusando de eso. No siempre es tan consciente el hecho de que nos pasamos como, nos, como que nos pasamos de la raya. ¿no? Digamos estamos, siendo, estamos haciendo uso de esa resiliencia, nos estamos adaptando a los cambios. Y en algún momento posiblemente nos pasemos la raya y nos estamos sobreadaptando. Entonces es como que... Eh, esa sobreadaptación en ese momento en particular y para, bajo esas circunstancias y con esas personas o, o, o en el ámbito en el que te ha sucedido esta sobreadaptación, tengas en cuenta que también es posible como volver hacia atrás. Entonces puedes decir, ok, acá me di cuenta que me sobreadapté y no me está sirviendo para yo poder lograr lo que quiero lograr y es necesario que... Busque una estructura porque la invariabilidad también te da una estructura te, te, te da estructura, te da seguridad, te da confianza. La invariabilidad también tiene sus beneficios. Así como tiene beneficios la, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse, también tiene beneficio la invariabilidad. Entonces la invariabilidad también es necesaria, también es buena en ciertas circunstancias, para ciertos aspectos y bajo ciertas condiciones. Entonces la idea, vuelvo a repetir, es acercarte ciertas, si se quiere, distinciones, herramientas o tips que nosotros, o yo desde el coaching, trabajo con mis clientes en las sesiones de coaching, es un tema que eh, me han consultado, hemos trabajado en sesiones de coaching sobre la resiliencia, digamos, no, no desde la definición, no es que viene una persona y me dice quiero trabajarle en mi resiliencia, pero sí... Posiblemente esté viendo que está demasiado adaptado o no se está pudiendo adaptar a algo. Y en base a eso, bueno, se genera una conversación, una sesión o un proceso de coaching. Entonces, eh, de verdad, bueno, esa es la idea, que estos videos sirvan para que vos puedas tener otras miradas, ¿no? O, o una ampliación de, del campo, una ampliación de los conceptos de qué cosas te pueden servir, qué no, qué en qué momento, con quién bajo qué condiciones, y como para hacer un resumen, si se quiere, es la resiliencia y la invariabilidad, las dos son buenas, las dos son, si se quiere, malas, tampoco quiero poner la definición como malas, pero digamos, hay que sí poner un mayor foco, hay que como estar más atento, ¿no?, A hasta qué punto estamos haciendo uso y no abuso de cualquiera de esas dos, y una vez que uno tenga claro, cuando que vos tengas claro ¿Qué es lo que querés? ¿Qué necesitas para poder lograr lo que querés? Usas una u otra, dependiendo de lo que más convenga, en el momento en que te convenga. Y de esa forma vas a ir haciendo que tu cotidiano sea más eh, estable, más sano, con mayor bienestar y mayor incluso hasta plenitud de vida. Así que bueno, espero que este video sobre resiliencia e invariabilidad te haya servido para traer nuevos conceptos escuchar una mirada diferente sobre el mismo tema y te agradezco una vez más tu tiempo, el haberte tomado el tiempo para escuchar y mirar este video y tu aporte a mi usuario de coaching con Hugo dentro de esta plataforma de patreon.com. Gracias, nos vemos en el próximo video.